Hola. Espero que estés bien. Para organizar los iconos del escritorio de Windows de forma automática por nombre, tamaño, fecha o tipo, tan solo tienes que hacer el clic con el botón derecho o una pulsación mantenida en pantallas táctiles. Seleccionar ordenar y elegir cómo quieres ordenarlos. Déjame un like. Gracias por la visita.